Entre enero y julio del 2016, la inversión pública ejecutada llegó a 2.336 millones de dólares, un crecimiento de 12,4% respecto a igual periodo del 2015 de 2.077 millones de dólares y 22,7% mayor que julio del 2014. Por instituciones, el desempeño de inversión pública responde principalmente al dinamismo de la Administración Central, con 74,1% de participación. Destaca a la Administración Boliviana de Carreteras, ABC, que incrementa su inversión en 64%. 4%, lo cual se traduce en la construcción de importantes obras de infraestructura caminera. No podemos dejar de mencionar el desempeño de las empresas públicas en inversión pública, dado que 10 años atrás su participación apenas representaba 1,6% de la inversión pública total. Sin embargo, esta cifra se elevó en el 2016 a 34,3%. Asimismo, entre las empresas de mayor impulso sobresale la empresa nacional de electricidad ENDE, que incrementó su inversión en 341,9% respecto a julio del 2015 al igual que Comibol, que ejecutó 62,5%. Es importante destacar que en un contexto de desaceleración económica mundial, el gobierno nacional viene impulsando una política fiscal contracíclica a fin de contrarrestar el impacto de la crisis e impulsar el crecimiento económico.